hola muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danich y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a comprobar el ryzen 5 3500 x con la nvidia 1660 más 16 GB de ram si tenéis pensaros compraros un pc con estos componentes pues les voy a demostrar en fortnite solamente si queréis más vídeos como en warzone en fifa y en varios juegos como gta también os enseñaré el próximo vídeo vale Chicos, Como primer lugar vamos a ajustes Y lo vamos a dejar todo en como si tuviéramos un PC de mierda Básicamente lo dejamos aquí en 50 y lo ponemos todo en cercano 1920x1080 y está en rendimiento alfa Es decir, lo mínimo vale, lo mínimo Vamos a poner una resolución mejor Vamos a poner resolución 100% Vale Una resolución bastante, bastante buena Y vamos a solitario a ver cuántos FPS nos van Y bueno chicos, como veis aquí nos van a 200, 300 FPS, 214, 160 que ha dado un bajón Pero a 160 FPS, 170 de media más o menos, 160 Si sí, nos va a 160 de media más o menos, vale gente Está bastante bien Vamos a caer, a ver qué tal, vamos a ir a un sitio conflictivo donde suele caer muchas personas Lo importante chicos es limitarlo, vale Si vuestro monitor tiene 144 Hz como el mío pues lo limitáis a 150 la gráfica, ¿vale? Más o menos Ahí está, 160, 200 dos... Bueno, aquí da bajones, es lógico, ¿no? Es lógico que dé bajones El CPU estaba un poquito más cargado que el GPU, Un cacho No hace cuello de botella ninguno, de momento Está bastante bien Que no haya cuello de botella Y vamos a coger esto ¿Vale? Bueno, bueno, bueno, aquí tenemos un tryhard ya Vamos a dejarlo ahí Primer muerto oh, Pa' tu casa, ruladísimo Hostia oh, Venga, pa' tu casa Bueno, yo estoy jugando aquí de chill Simplemente quiero enseñar un vídeo y me quedan dos tíos encima Genial Soy muy malo jugando al Fortnite, tío Bueno, bueno, bueno, unas caras 293 FPS eh me está sorprendiendo mucho Bueno chicos, pues en general va a 260 FPS Ni tan mal, bro Yo pensé que iba a menos Es verdad que da bajones Y no sé el por qué, muy bien Y no sé muy bien el porqué, ¿no? Esa granada, si estaba lejos, no puedo Yo soy el Cartel. Bueno, para tu casa, ¿Qué? Bueno, pues hemos muerto, ¿no? Bueno chicos, vamos a Battle Royale de nuevo Y vamos a ver con los gráficos en ultra ¿A cuánto nos iría? Tengo ganas de verlo eh. Aquí está Tireconce Se nota muchísimo en el menú Ya nos han bajado 200 FPS <risa> Es una pasada, ¿eh? Y vamos a ponerlo al 100% todo, chicos Al épico Esto es una pasada Esto va a ver, va a haber mucho lío, ¿eh? aplicamos y nos bajan a 80 fps en el menú no quiero imaginarme en públicas esto es una pasada la gráfica está al tope vamos a darle listo nunca he visto tan bonito el juego no no, le o sea, no consume mucho os traigo un vídeo también eh, vais a tarjetas vale o en mi canal está en el último vídeo que subí para saber si vuestro pc es vuestro futuro pc si se van a comprar alguno les vale para vuestro juego favorito o no Podéis poner estos componentes de aquí Si queréis verlo en otro juego como el Warzone GTA Ponéis los mismos componentes Y lo pegáis Entonces ahí os saldrá si vuestro ordenador Es bueno o no para jugar a eso Así que ya lo sabéis Irse a mi canal, suscribiros Y váyanse a ver el vídeo ese que les digo De cómo saber si tu PC es bueno para un juego Y bueno chicos Dios qué lagado oh, Muy lagueado 30 no, no se puede jugar, es inservible, chicos. No se puede jugar con todo al épico, es, es que es imposible. Va a 60 FPS, pero da unos... ¡Hola, qué bonito se ve el juego! Madre mía, 60 FPS. A ver, con las piezas que tengo, jugar al máximo, al máximo. O sea, modo ultra épica. Parece que tengo RTX, pero... <ríe> ¡Qué bonito se ve el juego, eso sí, eh! ¡Ojo! Matamos a uno... Con... Wow, ahí estamos Con lagazos, eh 90 FPS Se puede jugar Pero va lageado Me imagino que es por la gráfica, gente Vale No hay que Chicos, no les aconsejo para nada eh, Esforzar tanto la gráfica ahora oh, la tenía escudo ya, tú eh, No les aconsejo para nada Esforzar tanto la gráfica Es súper bonito como se ve el juego, tío Muy, muy bonito Pero bueno esta arma Agarrón Bueno, eh, como digo ¿Se puede jugar a ultra? Sí, se puede jugar... Eh, en creativo No les aconsejo para nada jugar así Si queréis jugar bastante bien y bastante cómodo Les aconsejo A ver, si tenéis un monitor de 60 Hz A lo mejor no se nota, ¿vale? A lo mejor no se nota, así que sí se podría jugar así Pero le vamos a quitar Mira, vamos a poner todo épico Pero... No, alto, vamos a ponerlo alto todo, ¿vale? No tan bajo Tan épico, no Así no da tanto lagazos La CPU sí que está calentadísima Pero así sí se puede jugar, ¿eh? Mirad, mirad sí se puede jugar A 85 FPS, pero... Algo es algo A ver, no... No se la aconsejo, ¿eh? Jugar así Pues muy bonito que se vea el juego El rendimiento, es lo que importa ...y vamos a intentar matar a un tío que está ahí atrás. Es muy difícil matar a alguien con esto. Ahí hay alguien. Así que vamos a meternos en el PvP. Voy a caer en tres. Dos. Uno. Ah, estoy muertísimo, gente. Estoy muertísimo, obviamente no tengo materiales, pero. El Pepe. Pff, tampoco quería yo aquí jugar super serio. Pepe se llama, eh. Así es tan simple. Y bueno, chicos, esto ha sido los resultados. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Acordaros de suscribirse, por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y hasta la próxima. Adiós. Oye, oye, ahora sí que ha subido los FPS. Si lo ponemos todo en bajo. Cuatrocientos de nuevo, hola hola, pero qué es esto, mierda. ¿Quién juega así al Fortnite?